¡Bueno, bueno! ¡Levántese a ver, hombre! ¡Levántese! O le ¡Jalo esa cobija y le tomo oh. fotos, bingo! ¡Ande a ver por el desayuno, que tenemos hambre! ¿Usted no se acuerda qué día es hoy, cierto? ¡Ay, ¿usted qué está hablando? ¡Hágale a ver más bien! ¡Venga! ¡Ay, cierto que se está cumpliendo años hoy! ¡Sí! ¿Quién? ¡Él! ¡Ay, no! ¡Ay, se me había olvidado! ¡Ay, mi reycito! No venga. ¡Ay! ¿Quién es un rey bravo de mamá? ¡El rey de mamá que está cumpliendo años! ¡Yo! Vaya usted por el desayuno que su hermano está cumpliendo años ¡Ay, qué fastidio! ¡Ay, hágale a ver! Qué noche hecho unos babos! mi rey, ¿sí le gustó la comidita que yo le hice? Sí, querida madre Y usted me alaba la losa Porque su hermano está de cumpleaños Y hoy es el rey de esta casa ¡Señora! Vaya a ver ¡Ya la pelegada, mamita! Pero espera que yo tenga plata Tranquila, mamá Bueno, mi rey Eso dice siempre yo me regalito se lo doy más tardecito Es un bizcochito Ay, perdón Ay, Bueno, bueno, un aplauso, un aplauso para mi rey Ay, que locura, muy ver muy bello, ¿yo? Ay, bueno, levántese, hombre, que esto no es un hotel Hágale a ver por el desayuno ¿por qué me trata así? En cambio ya se era Ay, mi rey, mi rey, le gustó la comidita, mi rey Ay, sí, pero eso era así ya se la comió el rey, no, papito Levántese, hombre Oiga, oiga Suscríbanse poniendo el dedo aquí si están en YouTube Sigando mi página Jonathan Clay Y activen las notificaciones Para que les muestre cuando nuevo video. Ah, y se me olvidó decirle ¿Qué? Que tiene que ir a recoger todo el mugrero que dejaron de la fiesta noche Ay, ¿por qué yo? Sí, porque sí, porque eran sus amigos y aquí no hay sirvienta <risa>